El jardinero Mel Rojas Jr., conectó un cuadrangular de dos carreras el jueves, y Junieski Maya lanzó buena pelota para que los Tigres del Licey derrotaran nueve carreras por tres a los Leones del Escogido en el inicio de la temporada de béisbol invernal dominicano. Sí, enorme el trancazo de Mel Rojas Jr., y los Tigres ahora ganan. 8 por 2 delante Vera, anotó ella a 3 ya le robó, cobró. Así que un aldabonazo por todo el left field de Mel Rojas para colocar las sesiones 8 carreras por 2 Como viene Luis Rojas y está llamando un lanzador zurdo para pues a lanzarle a Hedeman. Adelante en el circuito, adelante Ramés, no dime. No, eh, dije que le robó, cobró, pero ha cobrado dos veces, porque sí. ya anotó Dios. ¿Verdad? Fruto sí. del error y ahora delante de Mer Rojas, anotado el 3, o sea que cobró dos veces el error. Así mismo es de Cameron Sizer. Adelante. Los leones tomaron la ventaja temprano en el partido con un doble de Joy Ricard, que pasó a tercera con elevado al central de Jorge Polanco y derivado del sacrificio de Taylor Motor. De... Patazo para el lado izquierdo, la bola va ya contra la barba de un bound, está cortando. El defensor izquierdo devuelve al cuadro y aquí hay un doble para George Rickard. así es que la bola pasó por encima de la cabeza de Mel Rojas, que no tenía ninguna oportunidad, solo esperar el rebote, como hizo y devolver al cuadro. Pero el licey respondió una tercera entrada con un triple remolcador de dos carreras para el jardinero central Roman Quinn y un elevado de sacrificio de Arizmendi Alcántara que puso el juego 3 por 1. Cortando al defensor izquierdo, va para la tercera base, Roman Quinn y llega parado, así es que la metió allá en el Power Alliance en los 383, trajo a Henneman desde segunda, a Hernández desde la inicial y Quinn en tercera con el segundo triple de los Tigres, triple empujador de dos. Él y se agregó tras dos en el quinto, una por error y otra por un doble de Jason Rogers, que amplió ventajas cinco carreras por una pero los leones respondieron con un sencillo remolcador del estadounidense Joey Rickard que acercó el partido 5 por 2 sin embargo, con un compañero en base en el sexto, Rojas Jr. desapareció la pelota del parque ante Kevin Marte para holgar la ventaja y ya los tigres no miraron atrás en la ruta del triunfo oh, Me siento súper bien y gracias a él por darme la oportunidad de, de permitirme jugar hoy el día inaugural, tú sabes que todo el mundo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 Hicieron, vaya, estuvieron ahí hasta el último, último out y súper contento y súper orgulloso con, con nuestro fanático. La derrota fue para Jordan Norberto, quien en cuatro entradas aceptó cuatro hits y cuatro carreras limpias, otro con boleto y ponchó a cuatro. Por el I6, Rojas fue de 3-1 con dos remolcadas, Queen de 4-2 con triple y par de impulsadas. Por los Leones, Joyce Ricard de 3-2 con una anotada. Y una remolcada. Seguir out con esos hombres. Patazo al plano derecho. Allá va Beltrán. Sigue atrás. Llegando ahí. Se mete en la zona de seguridad. caminó 8 y. Concluye el partido. Oh, triunfo para el equipo de los Tigres. Sobre los Leones. Nueve carreras por tres. Ahí van. Esclado, Hace rato. Con el sepelio de los Leones. Si es que en esta entrada de 1, 2, 3. Con un ponchado. La historia. En este primer matchup de los externos rivales se escribe a favor de los Tigres del Licey.